Bueno, mira, nosotros estábamos trabajando con la autentificación de familias, unas mil familias a nivel de la región nordeste. A la fecha tenemos la, la certeza, todavía no, no tenemos el 100% de lo trabajado, pero a la fecha tenemos trabajado unas 35.000 familias, es decir, de 43.000 hemos autentificado los datos de unas mil familias. Eh, me falta lo del último día que todavía no me han pasado la información que pudiéramos llevar eso a unos 39.000 o 40.000 hogares ¿de acuerdo? pero al momento actual tenemos 35.260 familias debidamente autentificadas ¿de acuerdo? ¿faltarían unas 5.000 entonces? Sí, pero ya te dije eh, si tú de 43 restamos 35 faltarían unas 8.000 pero como me falta la, el reporte de unos dos días, estimo que nos meteríamos a unas mil familias, ¿tú ven? Eh, por esa, autentificar. ¿Para esas familias que aún no han, eh... Para las familias que no se han presentado, tienen la, la posibilidad todavía de dos meses hábiles para que se presenten eh, con su tarjeta en las manos, con su cédula de identidad, para nosotros quitarle la suspensión y que puedan continuar transando y haciendo uso de su tarjeta Solidaridad. Si no aparecen en ese lapso de tiempo, habrán perdido su tarjeta. Nosotros sabemos que hay mucha gente que han hecho negocio con la tarjeta, que están fuera del país, que no van a venir y esa gente que han hecho ese tipo de travesuras, pues, van a perder el beneficio de esa tarjeta. ¿Tienen hasta dos horas? Sí, tienen dos meses a partir de aquí. De la ¿Y fecha. pueden venir a la oficina? A pueden la... venir a la oficina de ADES. En este caso, lo de, la provincia de Duarte tienen que venir aquí a la gobernación, a la tercera planta, a la oficina de la administradora de subsidios sociales, ADES. Ahí van, le están esperando para trabajarlo, autentificarlo... Eh, se le quita la suspensión que tienen hasta ahora, porque todas esas tarjetas que no han sido validadas están suspendidas y a los dos días ya pueden volver a continuar transando con su tarjeta Solidaridad.